Tranquilo, Hola a todos, gracias por darle clic a mi video Pero antes de empezar, quería recordarle Que le dieras like, te suscribieras y actives la campanita de notificación Para que no te pierdas un video más de lo que es tendencia musical Sin más preámbulo, empecemos Como todos sabemos, de Mesa Lappara y lápiz Consciente tenían una rivalidad desde los comienzos de la tiradera cuando sonaba desde los tiempos de Capel 2 y desde el 2020 y lápiz consciente arreglan todas sus, sus diferencias y la verdad en la que los fanáticos esperaban a pesar de que lápiz y Mozart como pilares del género de rap han hecho que sus fanáticos sean leales a ellos y por esta razón don Miguel en este concierto en Santiago de los Caballeros hace, hace lograr el sueño de, de los lapicitas y los mozaritas eh, y que den atracto sus indiferencias video para que se lo disfruten y recuerda suscribirte darle me gusta al video y dejar tu comentario sobre qué opinas sobre esta unión sobre moza la para y Lapi Consciente ya que sobre estos iconos del rap hip hop y muchas variaciones de la música por aparte de, de que Lapi es rap sin más que decir te doy el video espero que lo disfrutes y recuerda siempre dejar tu comentario deja tu opinión, y di lo que tú crees de, de lápiz y Mozart para, viene colaboración fuerte, picante por ahí, ya me bajaron los datos de que Mozart y Lápiz Consciente tienen varias canciones, espero que te suscribas y recuerda activar la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente contenido, porque algo picante viene, se está, se está, se está picando algo por abajo, entonces Lapi y Mozart en un sinnúmero de música muy buena para todos los fanáticos. Y espero que se lo disfruten. Gracias. Disfruta el video.